Vamos a arrancar con eh, presentándonos a, a dos personas eh, a las que agradezco mucho que estén aquí y a un tercero que está ahí abajo que también agradezco mucho que esté aquí. Diola, diola. <ríe> Bien, decía, eh, las personas que, que nos acompañan esta mañana eh, son profesionales y ayer, como decíamos, teníamos la parte un poco más, si queréis, de academia de la universidad más eh, desde el, el análisis o el comentario y hoy desde la práctica y la praxis, vaya, desde la realización del trabajo eh, eh, y la relación entre el videojuego y el cine. En primer lugar, eh, tengo a mi izquierda a, a Manuel, Manuel Mendiluce Hola. es... Hola. Hola. <risa> <risa> Manuel Mendiluce es eh, desarrollador eh, de niveles... Eh, trabajó en Wanted, eh, le hemos invitado por eso pero también eh, trabaja en, actualmente es desarrollador de niveles en tequila works eh, a su lado a José Raez eh, hola. hola José Raez eh, trabajó eh, como responsable de comunicación en Disney Iberia y actualmente trabaja como responsable de comunicación también en tequila y abajo no ha subido, eh, pero ahí lo tenemos también, eh, a Carlos eh, Vázquez. Carlos es programador y trabaja también en Tequila. Así que tenéis aquí una, eh, un trío de profesionales eh, del sector para que antes o después o durante podáis atacarles con vuestras preguntas, vuestras eh, curiosidades en torno a la industria, al, a los juegos, etc. Bien, pues yo no me extiendo más, les doy la palabra... Vamos hoy en la mañana, era nuestra inquietud, eh, ver los vínculos, especiales de la praxis, entre el cine y el videojuego, por eso hemos invitado a estas personas. Muchísimas gracias por estar aquí. Manuel. Bueno, buenas, buenos días. Eh, yo vengo a hablar sobre Wanted, que es un juego que hicimos en Green Barcelona de 2007 a 2009, y que es un poco la, una secuela sobre la película que, que, se, que se lanzó en 2008. Entonces, el juego trata sobre Wesley, eh, Wesley Gibson eh, y todo sucede cinco horas después de la película. Entonces, eh, cogiendo un montón de referencias de la película, de los cómics, porque también hay cómics, eh, y todo eso empezamos a hacer toda la historia del, del, del juego. Os pues he preparado un vídeo, un poco largo, vais a ver que va a empezar a pasar un montón de vídeos y de fotos y de la historia, pero bueno, más o menos para que no se os haga aburrido el, todo esto. Entonces, para que primer, primero veáis la unión entre el, el juego y la película. Bueno, como os había comentado, la, tanto la película como el juego provienen de una de una serie de cómics. Se hicieron seis cómics en 2004, de 2004 a 2005, en el que más o menos trata sobre la vida de un montón de supervillanos. En la película no se refleja tanto todo, todo este tema, pero bueno, para que más o menos sepáis de dónde viene todo el tema. Luego, en 2008, se lanzó la película con bastante gente famosa, como por ejemplo Gina Jolie, Morgan Freeman, James McAvoy y algunos que se me olvidan el nombre. Y, y la verdad es que tuvo bastante éxito, tal vez no aquí en España, pero en Estados Unidos con un presupuesto de 78 millones de dólares, sacaron más de 340. Entonces, la verdad es que allí, guste o no, la película funcionó. Mientras que, estábamos haciendo, ...mientras que se estaba haciendo la película... ...nosotros en Barcelona estábamos haciendo el juego... ...y la estábamos haciendo para tres plataformas... ...para Xbox, para PS3 y para PC. El, como ya os decía... ...el juego continúa un poco la película... ...entonces en el juego no vais a ver Angelina Jolie... pero los que habéis visto la película lo sabéis... ...y el juego trata pues eso... ...la vida un poquito de, de, de Wesley... ...de cómo se va convirtiendo... ¿Cómo, mejor dicho cómo va heredando el trabajo de su padre porque su padre es asesino muere y entonces lo que sucede es que el hijo hereda ese trabajo se va convirtiendo en, en un importante asesino y nosotros lo vamos enseñando en el juego entonces como podéis ir viendo hay secuencias que eh, secuencias que vamos haciendo en el juego escenarios los los trajes Um, un poquito a todo, la, las coberturas, porque el, el juego es, tiene una cobertura estilo Jace of Wars, si lo habéis jugado. Esta es una secuencia de la película donde vais a ver una biblioteca que me parece que es bastante importante en la, en la historia. siento por el spoiler. Bueno, la historia es que nosotros cogimos este escenario, esta biblioteca, y la llevamos al juego. Entonces, yo hoy quiero enseñaros todas esas cosas que no se ven cuando jugáis a los juegos. ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces, mi cometido en, en guantes era diseñador de niveles. O sea, coger y hacer los escenarios, una especie de arquitecto y un paleta. ...y también poner todas las paredes y toda la historia... ...y además hacer todas las secuencias de gameplay... ...para que vosotros lo paséis bien y todo eso... ...entonces... ...pensamos de que era un, un buen escenario... Para, ...para que fuera divertido el jugar... ...un escenario redondo... ...en el juego y en la peli se pueden curvar las balas... ...que es una, una mecánica core que se llama... ...y entonces pues aquí se aprovechaba mucho... los escenarios circulares... <coughs> ...y aquí veis... ...se ha visto cómo se ha pasado de lo que viene a ser la película al, al juego. Entonces nosotros usamos muchas veces SketchUp para hacer layouts en, en este plan... ...o sea, lo que vendría a ser Paper Designs. Hacemos más o menos el recorrido... ...y ya luego ahí decidimos qué gameplay va y toda la historia. Entonces, por ejemplo, en este son gameplays donde te metías en, en unas piscinas... Y te vivas a unas columnas, a unas coberturas y toda la historia. Una, es una, un layout que también aparece en la película, cuando están en, la, en los baños de cera, eso, están raros. Eh, luego, por ejemplo, la, la que se ve. Esto es un, esto es un juego. Eh, ah, es un mapa que no está en el juego. Entonces, cuando se va desarrollando juegos, muchas veces los escenarios se caen por lo que fuera. Porque no da tiempo a terminarlo, porque no da tiempo a vestirlo, porque el gameplay no gusta o lo que sea. Entonces, nosotros lo que hacemos es que la primera entrega es todo el juego como lo estáis viendo. Como lo estáis viendo, nosotros lo denominamos white box. Lo que hacemos es vestimos, o sea, creamos todo el layout con lo más básico de, de geometría. Y ya luego, cuando esté terminado y guste, se aprueba y arte, luego lo viste y pone los árboles, pone lo que sea, ¿vale? Entonces me parecía interesante que también pudierais ver un escenario del juego que no, que no está en el juego. Luego además, pues, eh, por ejemplo, este es otro escenario del, de la película, que es bastante importante porque es la fraternidad, y si habéis visto la película, hay un momento en el que Wesley entra con un camión de basura llena de ratas explosivas, y entonces lo revienta, pues ahora más adelante vais a ver un poco todo el tema este por ejemplo en la peli hay un hay una secuencia de un tren que se va cayendo y nosotros en vez de hacer un tren que se va cayendo y tú vas escalándolo lo hicimos en un avión en pleno aire se supone que tú vas en el avión y que se, hay un accidente y vas cayendo en picado y tú vas subiendo lo que pasa que aquí en estos momentos la mecánica no estaba hecha y cuando no está hecha una mecánica tan importante intentamos buscar cómo hacerlo. Aquí tenéis la fraternidad y nosotros trabajamos con esto, con los, con los blueprints que nos envió Universal Entonces, yo tenía aquí un, un cuaderno así de grande, gigantesco, con todos los escenarios de la película y de esa manera eh, podía hacer bastante fidedigno a la película los escenarios. Entonces, por ejemplo, este, este escenario es este y luego lo, se vuelve a ver en diferentes secuencias, eh, un poco más arreglado, un poco más destruido y yo creo que en el juego aparece unas 3 o cuatro veces. Y ahí podéis ver un poquito el estado en lo que sería alfa y en el estado final del juego, con algunas eh, screenshots de, para la prensa y todo eso. Entonces la verdad es que fue bastante, bastante divertido hacer este escenario porque quieras que no, también teníamos una pila de DVDs, de 100 DVDs de la película, con siete finales diferentes, para que no pudiéramos, para que no pudiéramos eh, publicar cuál es el final de la película, porque todavía no, estaba, no se había lanzado. Entonces, era bastante importante. Una, una putada es buscar todas las referencias de... Ah, es esta zona, ostras, pues espérate, a ver si se ve este hueco. Luego, esta es otra secuencia, que se llama Anieses, que es donde... El, el personaje iba solo y tú simplemente tenías que disparar en el momento oportuno, si no, morías. Nos solíamos hacer un estudio de qué tipo de, qué tipo de ambiente queríamos en, en, en las zonas y entonces, por ejemplo, este es el inicio del juego y esto otra vez, el white box y un poco más finalizado con el ambiente que habéis visto antes en las fotos. Luego nosotros trabajábamos pues con una especie, si habéis trabajado alguna vez, o habéis visto, o os suena un real, hicimos en nuestro editor, que se llamaba Diesel, una especie de sistema descriptado eh, en tres dimensiones, por lo cual era mucho más fácil saber desde dónde spawneaba un, un NPC, un actor, o tiempos, triggers y cosas así. Luego, por ejemplo, también se, ven los, bueno, se veían los, las zonas de, de cobertura. Y este mapa, ...es una locura que hice en tres días... ...es un mapa que era muy importante... ...para la historia del juego... ...porque era la entrada de unas catacumbas... ...y no funcionaba el que había... ...entonces me pidieron si era posible hacer esto en tres días... ...dormí creo que en tres días, media hora... ...y en tres días hice el trabajo de seis meses... ...que es lo que se suele tardar a veces... ...en hacer un, un escenario lineal... Aquí también podéis ver un poquito todo el tema de, de esto. Y bueno, más o menos, esto es un poco el juego y os dejo un poco con el, con el trailer de, final de, de guantes poquito vieja la, la fecha, pero bueno. Y bueno, esto prácticamente es todo. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Interesante. El, el, si queréis eh, doy paso a, a José y después hacemos un diálogo conjunto, ¿os parece? Bien, pues entonces, eh, José, cuando Vamos quieras. Allá. Muchas gracias por venir también. Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros. Carlos. Te mantenemos aquí porque sí, sí. seguro que hay mucho que contar. Muchas gracias por, por invitarnos. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la comunicación eh, enfocada a los videojuegos basados en películas. Eh, bueno, mi trabajo en, tanto en Tequila Works ahora como en mis anteriores empresas que han sido eh, Codemasters, Disney y Sega pues se ha visto a veces eh, enlazado con lo que es eh, el, el mundo del cine, sobre todo en Disney Interactive, que eh, tenemos prácticamente un lanzamiento dedicado a cada una de las películas que, que lanzaba la compañía, pero también en Codemasters no, no tuve ningún tipo de contacto con el cine, pero ya en Segas es donde, donde me inicié. Entonces os voy a contar un poco lo que ha sido mi trayectoria en este sentido. ¿Se me va bien? Ahora sí. ¿Sí? Vale. Y bueno, pues los videojuegos siempre han ido un poco de la mano con el cine. Ya incluso en los años 80 tuvimos importantes lanzamientos y muy polémicos. ¿Alguno conocéis la historia del videojuego de Atari? Sí, ayer hablamos de ello. De hecho, bueno, sabéis que recientemente se desenterraron las, las copias del desierto de Nevada. Es algo absolutamente loco. Probablemente uno de los peores videojuegos de la historia en cuanto a realización y ahora se están vendiendo en eBay algunas de estas copias por una cantidad salvaje de dinero. Pero bueno, también teníamos en aquella época en los 80 videojuegos basados en películas, pero que no pagaban ningún tipo de derecho a los estudios y eran un poco lanzamientos algo piratas. Un gran juego, por cierto, el juego con el que yo me metí en este mundillo. Y algunos que sí están muy vinculados con la película y que hacían incluso buen uso de, de lo que era un buen diseño de niveles, gráficos, etc. por aquel entonces muy buenas versiones jugables de, de las películas. Veis que hay cierta tendencia en los ejemplos que estoy poniendo. lo voy a hacer, me gustan los shooters de los héroes de acción de los 80 Entonces, bueno, pues como digo, yo llego a SEGA en el año 2006 y me encuentro por primera vez que tengo que trabajar en juegos basados en películas, que es algo que nunca había hecho. Y me encuentro, quizás, con dos ejemplos que no son los mejores en lo que a realizar un videojuego de películas se refiere. En muchos casos eh, a los juegos de este, de este estilo, los que están basados en, en grandes superproducciones que, que salen en la gran pantalla, se les acusa de ser juegos oportunistas que están hechos de prisa y corriendo eh, con el único objetivo mmm, de aprovechar el tirón de una gran producción. En este caso es cierto. Eh, principalmente el, el juego que iba digamos, a hacer el, el gran año de SEGA en 2006 fue La brújula dorada, basado en una, un poco a rebufo de Harry Potter una gran franquicia novelística pasada al cine con un gran presupuesto Daniel Craig venía de hacer la primera película de James Bond la verdad es que se esperaba que fuera una grandísima película, que hiciera muchísimo dinero y que el videojuego vendiera maravillosamente bien ¿Qué pasó? El videojuego ya veíamos venir que no era el mejor posible, se había hecho con prisa, se había hecho para llegar a la fecha de estreno fuera como fuera y confiábamos en que la película sería un grandísimo éxito para poder vender razonablemente bien. Yo me recuerdo estar en, en, en el preestreno viendo la película con algunos medios de comunicación, sentado junto a mi jefe, el director de marketing, viendo la película y pensando esto es un rollazo, no va a vender absolutamente nada y así fue, me temo. Con lo cual, fue, como ya he dicho antes, un buen ejemplo de cómo se intenta, de alguna manera, arrimarse al asco que más, que más alumbra, pero con, mmm, no habiendo hecho bien tus deberes eh, de cara al, a lo que es el desarrollo del videojuego. Sin embargo... Esto cambia cuando llego a Disney y la verdad es que diréis, jo, pues Disney sí que tiene cierto, cierta reputación en, en lanzar productos oportunistas, pues fue todo lo contrario, yo iba con esa preconcepción en la cabeza cuando entré a trabajar en la empresa y me encontré que era completamente lo opuesto y voy a dar dos buenos ejemplos de ello, uno de es Toy Story 3 y otro es Tron Evolution. Ambos eh, son, como digo, buenos ejemplos de dos vertientes que me gustan mucho a la hora de afrontar un juego de películas. Toy Story 3 lo que hace es repasar un poco lo que vemos en la película y añadir a ello y dar mayor profundidad. Y, a, y sinceramente, y con la mano en el corazón, os puedo decir que es uno de los mejores videojuegos que se lanzó en su año. A nivel de mecánicas, a nivel de valores de producción y a nivel de, de ejecución. Y Tron Evolution... Eh, afronta el reto de una forma un poquito diferente, lo que hace es eh, establecerse como precuela de la propia película y eh, además eh, en la propia película hablan los personajes sobre hechos que ocurren en el videojuego, yo creo que es el, el complemento perfecto y una for buena forma de entender un videojuego basado en una franquicia de película. ¿Cómo se logra esto? Pues porque desde un primer momento se, se busca la sinergia entre los diferentes estudios y las diferentes áreas de negocio de, de la propia Disney. En el mismo momento en el que se da luz verde a Toy Story 3, la película, se empieza a trabajar en Toy Story 3 el videojuego, y con Tron pasa exactamente lo mismo. Y tenemos equipos que eh, se solapan, tenemos equipos del videojuego que van a los rodajes de la película, o en el caso de Toy Story 3 a los estudios de Pixar, y trabajan codo con codo con, pues, con los animadores, los artistas, para conseguir que eh, la experiencia sea, sea rica y que sea complementaria, y con Tron pasa exactamente lo mismo. Y para la campaña de comunicación, además, algo que me resultó muy gratificante, porque por ejemplo en el caso de La brújula dorada no tuvimos absolutamente nada de apoyo por parte del estudio, en, en, la, en Disney sí fue eh, clave el contar con pues con los productores, con los actores y con, con todo el equipo que estaba detrás para la hora de promocionar el juego, y es algo que se agradeció tremendamente y como vais a ver aquí tengo que salir de la presentación y enlazar directamente a YouTube para de lo que, para que veáis de lo que estoy hablando <risa> We're going to have Zerg in the game. <laughs> My name is John Day and I'm the producer of Toy Story 3. In the movie, he only got two minutes of screen time. In the game, you can put as much time as you want. It makes sense to Pokemon. It makes sense to people. What do I mean, come on? He's a super Zerg is such an interesting character. He's an absolute hoot to play with. Super, Zerg causes havoc wherever he goes. He is so focused on so intense. Zerg always thinks that he's Zerg. He never has a chance to come to the realization that he's a toy. So single track Como habéis visto, no solo contamos con el productor de videojuegos, sino que comportamos con el productor de la película, el guionista, el director, para promocionar el videojuego. Es algo que realmente le da un, una credibilidad y un valor añadido tremendo al proyecto. Y bueno, de forma bueno habréis visto además que se anunciaba al final el modo Toy Box, el modo caja de juegos, que ha sido además la base para los videojuegos que ha ido lanzando Disney a partir de entonces hasta Disney Infinity, que es lo que bueno, estamos viendo ahora. Y de forma similar, pues tenemos Tron Evolution, que como veréis, contó incluso con el talento de, de, Eva, de del, del cast de la película. En este en Toy Story 3 pues, no tuvimos a ninguno de los eh, grandes actores de doblaje, no tuvimos a Tom Hanks para doblar a, a, al personaje principal, pero bueno, tuvimos detrás al equipo que os hemos enseñado. Y con Tron, pues pasó... Exactamente igual. No sé, no sé por qué no sale. Se ha quedado brillado en, en el modo pantalla de pequeño. un segundito, por favor. Vamos a intentar ver las condiciones. Vamos es. a no. La que está liando. ¿no? La que estoy liando, sí, perdóname. Ahora sí. Ya no tocó más. ¿Por qué? No lo habíamos borrado en casa. Ay, no, este sí, pero bueno. Como veis, se contó con los actores de la película para, para promocionar el videojuego, para dar la voz también, además, a, a los personajes que aparecían tanto en la película como en el juego. Y bueno, es cierto que no siempre es posible contar con, con un equipo de producción que trabaje codo con codo con, con los responsables de la película. En Disney esto se, promocen, se fomentaba mucho, ya que era parte de la, de la estrategia de la propia empresa. Esto realmente se vio también que era un poco caro, con lo cual se buscaron vías alternativas eh, para Piratas del Caribe, sobre todo cuando el concepto del juego que, que se estaba barajando, pues vimos que no, no iba a cuajar, y se optó por otra vía, por la vía un poco más humorística, y contratar a otra empresa, licenciar el producto para que crearan el videojuego, en este caso, pues Lego Piratas del Caribe, es una estrategia que la verdad funcionó muy bien, aunque la, se ha estado quizás mmm, explotando demasiado. Pero bueno, y ahora estamos viendo otra vertiente. Eh, estamos viendo juegos que se trabajan de forma paralela, que no están basados directamente en la película en cuestión, pero que coexisten en el mismo espacio temporal. Y esto que ofrece, pues da más libertad creativa a los estudios, les da más libertad a la hora de explorar el... Origen del personaje o nuevas vías que no estén constreñidas en lo que es el guión de la película, pero aprovechan, evidentemente, el tirón comercial que tiene un gran estreno, como puede ser el Batman de, de Christopher Nolan, que coexistió con la saga Arkham de, de Rocksteady. Y también hemos visto lo mismo recientemente con El Despertar de la Fuerza y un juego que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es lo que se trata dentro del tema de la película, pero que, evidentemente, se estrena en un espacio de tiempo que va a explotar al máximo lo que son las posibilidades comerciales del juego. Y esto es todo por mi parte. Si tenéis ahora cualquier tipo de pregunta, pues adelante. Y si, si os ocurre algo más adelante, pues ahí tenéis mi Twitter y mi dirección de correo electrónico. sois más que bienvenidos a la hora de preguntarnos cualquier cosa en el futuro. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a los dos. Abrimos un diálogo con ellos, si os parece. No sé si alguien quiere romper el, el hielo. Eh, sí, perfecto. Eh, Alejandro, muchas gracias. un ejemplo de Yo creo que sí, al fin y al cabo lo que buscas es eh, tú crear tu propia, tu propia obra, crear tus propio, tu propia visión, quizás en este caso de Batman, del personaje de Batman, pero no cabe duda que lo estás acompañando con un gran estreno comercial. Es cierto que los videojuegos mmm, facturan más anualmente que el cine, pero de alguna manera, sobre todo de cara a los medios generalistas de comunicación, parece que el, el estreno de cine es más importante, por alguna razón. Es cierto que, que aún esta percepción persiste, está cambiando poco a poco, pero ya lleva muchos años siendo un hecho que los videojuegos venden más que el cine y, bueno, de todas formas, eh, cuando estás diseñando una campaña de comunicación para un videojuego, pues si tienes la oportunidad de alguna forma de eh, adscribirte un poco al estreno cinematográfico, es verdad que te abre mucho más las puertas para llegar a un gran público. ...a través de pues los medios de comunicación, los informativos en televisión sobre todo... ...tienen, es curioso, tienen todos los viernes una sección dedicada a los estrenos de cine... ...y eso es inmutable, sin embargo, si tienes que ir, por ejemplo, a unos telediarios... ...y decir, no, es que yo tengo un videojuego que sale también este viernes... ...pero no tienes una sección fija a la hora de, de salir y tener tu, tu espacio... ...en este caso es lógico que se intenten de alguna forma, incluso aunque no tenga nada que ver con la película en cuestión arrimarte siempre al, al, al género cinematográfico porque te abre muchas más puertas. Totalmente, cada vez, el, como dices, el, el medio está cambiando y, y nuestros públicos están cambiando con él, pero de cara, sobre todo, a justificar tu trabajo a la alta dirección, la alta dirección sigue viendo más el, el informativo de Antena 3 que el canal de YouTube. Entonces tienes que llegar a, a cubrir todo el espectro. <risa> eh, por favor Y es que casi no te he oído, me siento. para <risa> que estemos en la <risa> Depende, para empezar, hacia qué departamento quisieras ir. Arte, diseño, programación... Eh, yo programación Entonces, ah, bueno, entonces quizás sí. Eh, bueno, sobre todo que, que conozcas muy bien el medio, que intentes, eh, incluso aunque no quieras dedicarte a, a programar o a hacer niveles, etcétera, que intentes conocer las herramientas con las que trabajan, que es algo que, que yo eh, me he sumergido en ello al entrar en Tequila Works, en conocer los, pues, los motores gráficos con los que trabajan, el lenguaje interno que utilizan, pues los Whitebox, por ejemplo, de lo que ha estado hablando Manu. Pues, qué es un white box y cómo puedes, de alguna forma, eh, traducir todo este lenguaje tan, tan complejo y tan especializado en mensajes que pueda entender el, el usuario final, aunque no tenga mmm, un gran conocimiento de lo que es el desarrollo de videojuegos. Pues explorar lo que son los, los motores que están disponibles, pues, eh, tanto Unity como Unreal, que es el que somos nosotros, como el CryEngine, que es otra de las posibilidades, que son todas ahora gratuitos y accesibles a, a cualquiera. Explorar también cuáles son los, los diferentes canales que hay, eh, tanto los medios especializados, que los conocemos todos, como los que no tan especializados, que tienen también su digamos vertiente, que, que les gusta hablar de tecnología, de forma indirecta hablan de videojuegos. Conocer a, a los, de alguna forma, no solo a las compañías a las que puedas echar un currículum, sino también a los estudios más pequeñitos, que son los que probablemente necesiten una mano más, más apuntantemente en el tema de la comunicación. Es lo que te recomendaría. Favor. Ahora mismo hay un montón de, de carreras másters bueno, un montón de, de carreras de másters donde puedes adquirir por lo menos la base, conocimiento base pero sí que es cierto de que eh, la autosigencia es la que va a hacer que tú llegues ahí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí en mi casa, cogiendo editores de los que ha dicho él, y haciendo yo mi, mis historias. Eso hace 12 años. O sea, yo no tengo ni idea eso. Pero fíjate, a base de eh, perseverar, me ha, me ha abierto las puertas a algo que yo pensaba que era imposible. Entonces, está bien que, que os apuntéis a eso, a los másteres de la historia, pero es que, una vez que terminas las clases, tienes que ir a casa y si has estado cuatro horas en clase, tienes que echar doce en casa, porque ahí es donde realmente vas a aprender, donde te vas a pegar, donde te tienes que buscar la vida tú sola y donde vas a coger, te vas a meter en internet y vas a buscar toda la información, entonces ahí recopilas mucho más. A base, de, a base de trabajo. Esas 12 horas que echarías tú en casa sería creando tu portfolio. Tu portfolio subirías a una web. Y tú en tu currículum, el día que cojas y si ya has, has estado haciendo el máster y toda la historia, si ya tienes algo, tú lo empiezas a enviar a las empresas. Entonces las empresas van a como mínimo, te miran el portfolio. Y ahí ya internamente se discute si merece la pena, si no, si qué ventajas, qué desventajas y cosas. Y ya luego ahí llamaría. Entonces, mi recomendación es llenar el portfolio. Si vas a arte, mucho, mucho, mucho contenido, variado a poder ser, y, y horas. de diseño? El abierto. Tienes que ponerte en, en todos los tipos de caminos que, o sea, tienes que calcular por dónde va a ir o sea, ya sea un metro más a la derecha, un metro más a la izquierda los lineales evidentemente son los más fáciles son pasillos donde llegas a una habitación, haces una arena haces lo que sea, puzzle, combate eh, o un pasillo vacío y continúas Las, los mundos abiertos son mucho más complicados tienes que eh, de, prever tienes que prever dónde va a estar el jugador y qué es lo que lo primero que ha hecho y que o sea si se ha saltado un paso o no entonces es bastante más complicado el, el gestionar todo eso se puede sí pero tienes que echarle mucha imaginación de ha hecho esto o va a hacer esto o, o me va a buscar las cosquillas por acá Evidentemente en la película el, se ve lo más importante, aparte de la historia es el, el, la mecánica core, que llamamos nosotros, que es curva lavada la bala, entonces a partir de ahí es donde hacemos toda la historia. Narrativamente no sabía decirte porque yo no, hice, no estuve en, ese, en esa parte, yo en, en ese momento cuando se estaba haciendo el, el proyecto al principio, yo estaba trabajando en otro paralelo para ella para y entonces esa parte me la salté, entonces narrativamente no te podría decir. Lo que sí que puedo decirte es que nosotros lo que hacemos es, al inicio del juego, buscamos un core. Algo que digas, el juego, la mecánica principal, lo que va a hacer divertido, tiene que ser esto. En la película curvan las balas, nosotros no lo íbamos a ser menos. Y, y entonces, por, por ese camino tiramos. No sé si, si te sirve. ¿verdad? La, ¿me permites, ¿Y el, el cómo se ve el cómic en el juego? Eh, en la película hay una cosa que no sale, que es por ejemplo los, eh, el traje. Entonces es una cosa que sí que está en el juego y sí que está en los cómics. Se supone que en Estados Unidos decían de que guante el cómic era una especie de, de Watchmen, pero de villanos, era justo mm -hmm. lo contrario. Entonces eh, nosotros, a base de flashbacks, por así llamarlos, viajes al pasado, empezamos a retomar un poquito todo el tema de la vida del padre, que es de lo que habla el cómic, eh, con el traje y villanos y toda la historia. Entonces, un poquito, luego Wesley, en el, en el juego, encuentra el, el traje y lo utiliza y continuamos un poco la historia que no dice la película. O sea, los objetos se introducen en la narración a partir de lo diseñado en el cómic. <risa> Eh, Por ahí había una. ...cuando se hace un juego de una película... ...se suele trabajar con la distribuidora... ...en nuestro caso el distribuidor era Universal... ...y nuestro publisher es Wardos... ...una cosa muy extraña de ver... Eh, ...nosotros tenemos un, un productor de Universal... ...a full time allí... ...trabajando con nosotros en Barcelona... ...ahora, luego ya venía toda... ...toda la gente de, de los productores de, de Universal... ...y decían... ...tenéis que tirar por aquí o tenéis que tirar por acá... ...en, alguna, en algunos casos... Lo siento, creo que era más o menos eso lo que querías también. <risa> y bueno, entonces era eran un poco lo, lo, los que decían a veces por donde teníamos que ir toda la historia. Son restricciones de tipo creativo o a eso te refieres también. Sí, sí. Que... No, eso es, a la hora de la esencia de uh -huh. lo comunicado Sí, creas claro que no, al final ellos ponen la guita, ellos deciden. ¿no? Entonces, <risa> nosotros presentamos nuestras ideas y todas historias y ellos dicen, mira, me gusta, no, vamos a hacer esto mejor y, y nosotros nos adaptamos. Pero la ventaja en Disney era esa, que los dos proyectos partían el mismo día, el mismo día que se da luz verde a la película Toy Story 3, se da luz verde al videojuego y van, van de la mano eh, sobre todo en lo que es el el concepto de, de todo, la temática de la película, del videojuego, los personajes se crean al mismo tiempo y los dos equipos están en constante comunicación a la hora de, de, pues de desarrollar tanto los personajes como en el caso del videojuego los niveles y que vamos a ver eh, en uno y en otro. Lo que, lo que realmente hace grande, en mi opinión, el videojuego es que eh, parte de, de la esencia de la película pero lo, lo lleva a su medio, lo lleva es un gran videojuego de acción, de plataformas, y, y luego el moto y box es, es realmente que lo que le hace brillar es que captura la diversión de la película y, y, y el mensaje, la película de, bueno, somos somos de nuevo como niños jugando con, con nuestros juguetes y mezclamos, pues eh, sí, realmente estamos haciendo una gran batalla, pero metemos a, a un vaquero, a Barbie y a, y a estos monigotes verdes. Y el, es lo que hacemos cuando éramos pequeños, el coger todos nuestros juguetes y mezclarlos todos en una sola aventura. Yo creo que es lo, el, la clave del éxito en este caso. Claro. Por favor, eh, eh, perdón, no sé si está por allí. Si la palabra tenía productora. Perdón, perdón. Si la palabra respecto al guión o concepto, la teoría productora del cine o.. O publisher. En este caso prácticamente eran el mismo. Entonces sí, nosotros ya te digo, presentábamos o sea, el, el guionista y toda la historia eh, que teníamos en Barcelona presentaba todas las propuestas. Y al final era Universal las que él lo revisaba y decían sí sí o sí no. Entonces, al final que era que no, sí, estamos un poco atados a, a, a ellos. Me preproducción, me refiero al momento en el, que se, no en el que se empieza a rodar, en este caso no se rueda porque es un producto digital la, la película de Pixar, sino el momento en el que la compañía decide que va a haber un Toy Story 3, la película eh, tiene luz verde en el sentido de vamos a crear Toy Story 3 pero no solo la película vamos a crear también el videojuego es, exactamente, que cuando se decide pues el, el, el, el guión la temática, los personajes que van a estar presentes se empieza a trabajar en ambos, en ambos proyectos y yo creo que es lo que, lo que garantiza el éxito por encima de otros productos que he mencionado también, que ¿va a haber una película de la Bruja de la ¡Ay! Pues habrá que hacer un videojuego es, eh, digamos, algo que ya vas un poco a rebufo, un poco a remolque y, y tienes una fecha de entrega determinada y, y es algo que, que es un hándicap en mi opinión para, para crear este tipo de producto ¿Es un handicap? Pues porque vas, primero tienes un, en un producto como La Bruja de la Dorada, por ejemplo, eh, no es un videojuego que va a apetecer, yo creo que con, What, con Wanted sí apetecía, era un shooter sí. y apetecía tanto a los que habían visto la película como a los que habían leído el cómic como a los que les gustaban los juegos de acción independientemente de si hubieran visto o no la película o si hubieran leído el cómic, sí. yo de hecho jugué al, al videojuego antes de, antes de ver la película. Y con un producto como con la brújula dorada, por ejemplo, tenías que apetecerle al, al más media, vamos al más market, a la gente que fuera a la película y que le gustara. Y eso significaba que tenías un tiempo de desarrollo muy limitado porque la película ya llevaba en producción mucho tiempo y eh, tenías además que salir sí o sí con la película porque si salías un mes más tarde estabas ya prácticamente muerto porque la película ya había tenido su recorrido en los cines y además estabas muy necesitado de que el, el producto clínico triunfara y en este caso, al no ser así, ya estabas prácticamente vendido. Eso es un poco lo que nos pasó a nosotros. Nosotros salimos, salimos un año después de la película y se anotó en las ventas, porque cuando Bien. la película salió, salió allá por 2008, nosotros sufrimos retrasos y que es muy común a la hora de hacer de, de desarrollo de videojuegos y entonces salimos como ocho o nueve meses después. Entonces nosotros lo notamos bastante. Eh, por favor. En este caso teníamos un productor de ellos allí, no un junior, pero al menos eran los, los, los que los tenían informados. Entonces pues, ellos ponen el dinero ellos deciden lo que, lo que van a hacer. En verdad, en verdad, muchas veces ni eso. O sea, el, el que pone el dinero, sabes de él. A veces cada dos semanas, a veces cada mes, a veces cada dos meses. Pero nosotros en ese caso teníamos una comunicación momentánea, o sea, es como la de, oye, necesito hablar con Pete Wannat", que era el productor principal, y también era productor de las crónicas de Riddick y todas estas historias, necesito hablar con él por, por X motivo, y al día siguiente, eh, Pete Wanat, ya tenías la reunión con él y hablabas vía Skype y toda la historia. Entonces, aquí es más, el te lo podrá decir mejor que yo, el, el, otras son más pausadas en ese sentido. Sí, la verdad es que es lo que dice Manu. Yo me he encontrado con las, las dos vertientes. Eh, en SEGA, me recuerdo haber estado en una reunión eh, con Paramount, que fueron los que lanzaron la película de la brújula dorada, eh, de Golden Compass. Eh, estar prácticamente en un, en un bazar, estar eh, sentado en, en, un, en un gran cine eh, viendo las primeras eh, escenas que se habían rodado de la película muchas veces con croma y con pantalla, con pantalla azul detrás y estar pues con más gente de, que estaban pues desde fabricantes eh, bueno, productores de ropa, cereales eh, cualquier tipo de producto de consumo nosotros como parte del videojuego y estar ahí pues como licenciados y prácticamente eso como aquí tenemos nuestra película ¿qué vais a hacer vosotros con, con vuestras respectivas líneas de negocio? sean videojuegos, sean ropa, sean cereales y, y pues ahí es lo que... exactamente, es un poco... Eh, lo que digo un bazar y luego pues estar en el otro lado de una compañía que, que trata sus franquicias con mucho cariño te puede gustar más o menos Disney pero realmente dedican mucho tiempo y, y mucho esfuerzo a, a crear los mejores productos posibles y en este caso pues contar con, con prácticamente el mismo grado de atención por parte de la compañía para el videojuego como para la película son un poco las dos caras de la misma moneda por favor Pensando en torrente. Pues, ¿tú, tú, ¿tú? Hombre, Yo en ese tipo de desarrollos no he estado vinculado nunca, la verdad es que como tú dices es, es un riesgo, pero también eh, equilibrado de alguna manera con los presupuestos con los que estás trabajando, me imagino que el, el producto de Torrente 3 eh, contaría con un, con un tiempo de desarrollo que al final el tiempo también es dinero mm, limitado, pero, pero bueno, sabrían asumir ese riesgo en base a, a lo que estaban invirtiendo en el juego sinceramente nunca he estado vinculado con ese tipo de juegos con lo cual no puedo mmm, darte datos muy concretos pero pero es siempre un equilibrio entre lo que inviertes y lo que esperas conseguir y en el caso de Torrente 3 sí que no, no que fue virtual Toys no los que lo hicieron no me acuerdo. sí creo que sí y, y bueno pues eh, ya te digo nunca he trabajado con ese equipo pero creo que les fue bastante bien la mmm, no tú mira, Carlos ¿eh, por qué no nos cuentas algo si y hay una pregunta. Totalmente, y en, en este caso en, en La brújula dorada era de nuevo un buen ejemplo de, de lo que es esa, ese tipo de problemáticas, porque tenías por un lado la película, por otro lado el departamento de doblaje en el videojuego, eh, no se podía contar con Nicole Kidman en este caso porque eh, pedía un millón de dólares, solo por hacer cuatro líneas en, en el videojuego, entonces tienes que buscar a alguien que tuviera un parecido más o menos razonable, pero ya tenías ahí un, un choque que no era, pues, bueno, en el caso de España no era tanto problema, porque eh, no, la voz de Nicole Kidman no iba, no iba a aparecer en la versión española, pero bueno, la, la actriz de doblaje de Nicole Kidman pedía también muchísimo dinero, no podíamos hacer, hacer frente a ese, a ese coste, con lo cual teníamos que buscar a otra actriz de, de doblaje. Ya empiezas a tener una disonancia tremenda con respecto a, a lo que esperas de cara al, a, al, al usuario que compra ese producto y dice «Uy, ya no es la misma voz, ya me empiezan a chirrear algunas cosas». En el tema de también, eh, había que tener un cuidado absoluto con, teniendo eh, en cuenta que era un producto que venía de un libro, con lo cual lo que tú dices, se había que chequear muy a fondo que, que no hubiera ningún tipo de disonancia con respecto a la versión traducida al castellano, etcétera. Y es un quebradero que te cabeza bastante grande. En Disney esto ya era un poquito más asequible, ya, ya que partes de la misma fuente y partes de una serie de manuales de estilo que, que son comunes para todo el mundo. Es verdad que no pudimos tener en el, en el caso de este juego a Tom Hanks, por ejemplo, porque de nuevo pedía bastante dinero, pero sí podemos tener a Olivia Wilde, que tenía un caché considerable, pero más razonable con respecto a lo que era lo que, que podía pedir un Tom Hanks en un principio. Y con lo cual, pues, digamos que la, el proceso era como mucho más suave. Seguía siendo muy complejo, pero era mucho más eh, fluido. Sí, eso es algo básico a la hora de, de crear este tipo de proyectos, porque no, siempre tienes una, una red de seguridad que sabes que no vas a, a salirte y no vas a improvisar es algo esencial en este tipo de proyectos y, y bueno, seguro que vosotros en Wanted lo tuvisteis también, un manual de estilo en lo que podíais y no podíais hacer. Sí, pero ya te digo ya ahí ya no entraba o así sea, que teníamos eh, ciertas restricciones a la hora de crear los layouts y toda la historia nos solían pasar, al principio antes de crear el escenario nos pasaban un Excel con ¿qué podemos hacer? pero no qué, o sea, mejor dicho, ¿qué tiene que haber en el escenario? pero no ¿qué no puede estar? entonces ahí ya a mi idea. <risa> Muy bien, eh, por favor. Mi próxima pregunta, ahora que me he el show y no se trata de los juegos, ¿creéis que el jugador se va a contentar con una cantidad ilegal o que va a pedir una actividad total en el juego? Aunque salgan las Oculus, yo creo que se van a seguir haciendo juegos de todo tipo y de todo estilo. Entonces... Personalmente creo que el, para que haya cosas realmente interesantes en Oculus, en Vive y en, en la de PlayStation, todavía falta, falta. Ahora mismo son más, son más experiencias que videojuegos en algunos casos. Van a seguir saliendo videojuegos eh, del estilo de corriente que todos conocemos a día de hoy, van a salir retros, van a, salir, van a, van a mejorar las tecnologías, pero de momento ahora mismo para mí el Vive no, o el Oculus, no significa que haya un cambio de tendencia, simplemente hay un género más. Por favor. Hemos pasado de hacer videojuegos basados en películas, hacer películas, hacer videojuegos que tendrán ser una experiencia cinematográfica. ¿No creéis que está haciendo darle la vista a sí misma, está sacrificando o aumentar? A la vez de la Sí, yo estoy convencido de ello. Además, muchas veces... La, la, la fecha te la impone la película, entonces tú estás haciendo el juego y no llegas y se sacrifica tiempo por eh, gameplay o sea, lo quiero antes el gameplay es peor No, no tiene por qué. O sea, si ellos han decidido hacer un juego que parezca una película, es otro género más. O sea, es, por ejemplo, el Uncharted es, eh, cada vez tira más un poco la espectacularidad el rollo película y toda la historia. Pero a mí no me parece que en ese caso, en esos casos, se estén equivocando, porque ellos han decidido el coger esa vía y han decidido espectacularidad eh, cinematográfica y toda la historia. Ahora, si me coges y me dices que el juego de Batman eh, eh, ha salido mal porque la peli justo ha salido, han tenido que, eh, que restar y toda la historia, entonces sí. Pero cuando han decidido una senda a ellos, es totalmente respetable. Mm. Okay. Exactamente. Claro, pero es tu pues opinión, ¿no? sí, pero al final es una cuestión de percepción tú lo percibes de esa manera, hay gente que le encanta los juegos, eh, conozco gente que los juegos de, de Quantum Dream los, eh, absolutamente locos por ellos y, y defienden a capa y espada lo que hace David Cage al final tienes tu público y muchas veces al fin, finalmente es eh, un, un debe y un haber una cuenta de resultados si el juego ha, ha hecho dinero pues probablemente veamos más, más productos en ese sentido, si no, pues pero, pero ni otra cosa lo que quiere decir eh, Juan Pablo es que eh, quizá estamos eh, trabajando en contra ¿no? o remando en contra de nuestro propio, del videojuego vaya, ¿no? de la consolidación de un lenguaje es posible pero aunque la idea que él ha mencionado de distintas uh -huh. vertientes y distintas posibilidades también uh -huh. me convence Sí, es ir a diferentes segmentos de mercado y al fin y al cabo no deja de ser un negocio y como digo Dará la razón eh, de que por lo menos las compañías se ven justificadas si han conseguido un beneficio. Pero que son, lo que les cuesta, pero por ejemplo, debe ser un sube. Un ángulo. Yo creo que ha significado un montón de cosas que pueden hacer, pues ha sido muy espectacular, un cinematográfico, pero que luego se ha quedado en un juego mejor realmente, pero con muy buenos gráfico, muy buenos De hecho, me consta, que, Nos consta que, que es así, que no es lo que ellos querían hacer, pero la compañía que, que al fin y al cabo ponía el presupuesto quería un escaparate para el poder gráfico de su consola y, y es lo que buscaron al fin y al cabo. Ajá. Respuesta. Sí, así es. De hecho, sí. hace poco se ha anunciado un juego para que va a salir para, para consolas y PC, que se llama The Bunker, que vuelve otra vez, parece que es algo muy novedoso, es un juego de imagen real. Pero ya en, en, en, en tiempos de la, Mega CD y de la, de la primera PlayStation ya vimos juegos en imagen real. Sí, había, había un juego de, que era un western, no me el nombre. Sí. ¿Cuál, creo? Sí. sí, ese. Exactamente. Sí. <risa> <risa> ya somos dos ya. ya. Vamos a ir cerrando porque ellos también tienen que marcharse. <risa> Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y estas dos horas habréis que recuperar. El ¿verdad? productor del estudio debe estar echando chispas ahora mismo. ¿Cuál? perdón? Sí. eso es, la verdad, que es una pregunta difícil porque cada uno tiene su propia versión su propia visión entonces, por ejemplo, mi hermano tiene una empresa en, en el que hacen videojuegos, pero en verdad son videojuegos de formación, entonces eh, por ejemplo para Vodafone, el típico jueguecillo de menú, que no sé qué ¿eso es un videojuego o no? cada uno tiene su respuesta propia, entonces ¿hasta qué punto? no sé yo creo que para mí siempre que tengan gráficos hechos por, por ordenador, tengan un mínimo de gameplay, sea cual sea el objetivo, ya es, puede considerarse un videojuego. Yo la línea quizás la, la pongo en la interactividad, es lo que más define el videojuego. Una película eh, no tiene absolutamente nada de interactividad y es un género en sí mismo. El videojuego yo creo que, que la señal de identidad que tiene es la interactividad. Tenga más o menos, eh, digamos, como las experiencias de David Cage o, o una jugabilidad pura, como puede ser pues, eh, un producto pues, como Rain, con el que estamos trabajando ahora, ya son diferentes niveles, diferentes gustos o diferentes concepciones o percepciones que tiene la gente, pero yo creo que, que son diferentes géneros dentro de, de un mismo gran género como es el videojuego. Muy bien, muchas gracias por vuestras intervenciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir este par de horas interesantes eh, eh, sobre la relación juego y cine. Sí. Muchísimas gracias por gracias. invitarnos gracias, y por haber venido. Muchas gracias.